¿Quieres que tus gráficas vayan apareciendo así de manera dinámica en PowerPoint desde tu celular? Pues quédate porque hoy vas a aprender cómo hacerlo. Hola a todos, bienvenidos a su canal Prevideo. El día de hoy les estaré mostrando cómo podemos insertar y diseñar gráficos dinámicos en PowerPoint desde nuestro celular Android. Así que quédate hasta el final del video para que puedas saber cómo hacerlo. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte pulsando la palabrita que dice suscribirme, que está debajo de este tutorial. Sin más que agregar, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar al PowerPoint de nuestro celular. En este caso, pulsamos en PowerPoint. Bien, se abre. Como yo estaba editando, esta, esta presentación inmediatamente se abrió. Entonces, lo que haré sería darle a este lapicito, a este lapicito que está aquí y seguir editando. Bien, ya tengo mi texto hecho. Ese es mi texto, ¿verdad? Solamente falta agregar el gráfico. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a utilizar, o le estaré dando, a esta parte, a estas dos figuritas que están aquí, que quiere decir que es para insertar figuras, eh, que está en la parte de abajo de nuestro celular, o en la barra de herramientas inferior de nuestro celular. Pulsamos. Y miren, aquí aparecen varias formas, varias formas que podemos utilizar. Ahí están. Bien, pero en este caso voy a utilizar, como lo que yo quiero hacer es un gráfico, voy a utilizar esta forma. Aquí la voy a ampliar, ¿verdad? Dependiendo de, de la cantidad de espacio que yo quiera. Y miren, estos, estas bolitas amarillas que están aquí es para eh, aumentar... El grosor o disminuir el grosor de la figura. En este caso, yo voy a disminuir. Lo pulso, miren, y le voy dando hacia acá. Ahí está disminuyendo. Igualmente, a este de aquí, lo voy a, le voy a hacer lo mismo. O sea, lo voy a disminuir. Estoy disminuyendo. El, ay, perdón. Ahí se movió. Bien. Recuerden que es pulsando, es con los dedos. Así que a veces es un poco incómodo. No se sientan los únicos, ¿eh? Tenemos nuestro, nuestra barra de gráfico. Vamos a darle un color para que pueda destacar, por ejemplo, un blanco. Bueno, vamos a dejarlo blanco. Entonces, ahora vamos a ir agregando las formas o nuestras barras. En este caso, volvemos a figura y vamos aquí donde están las barras. Ah, miren aquí. Ahí. Esa es una barra. Simplemente le voy a moldear al tamaño que deseo. Por ejemplo, lo voy a dejar de ese mismo tamaño y lo voy a posicionar por aquí. Voy a agregarle un colorcito, vamos a ver, vamos a ponerle este para que destaque un poquito. Y miren, ahí ya tengo, ya tengo mi primera barra de, de elementos, o sea, de, de comparaciones para mi gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero agregar algún contenido dentro de la barra, lo puedo hacer. Simplemente pulso dos veces la figura y miren, me aparece ahí inmediatamente el pulsor. ¿Qué quiere decir? puedo editar ahí dentro, vamos a suponer que este sea un 2 vamos a suponer, bien, entonces ya ahora voy a agregar otra figura, la misma figura claro está, miren aquí, ya me aparece de forma ya eh, porque la utilicé recientemente, me aparece aquí delante, simplemente la pulso y nuevamente hago lo mismo disminuyo, o sea, en cuanto a lo que yo quiera Voy el grosor, también el tamaño La puedo poner más pequeña Todo lo que yo quiera eh, arreglar De esa figurita lo puedo hacer Entonces ahí la ubico también, ¿verdad? Vamos a cambiar el color También de esta figura, vamos a ponerla de ese tono Y mira Vamos a agregarle un contenido dentro Por ejemplo, ese sería 1.5 1.5 Bien, vamos a agregar Nuestro siguiente elemento No voy a, a extenderlo mucho Simplemente Voy a agregar tres elementos. Entonces, nuevamente, vamos a moldear esta figurita que está aquí. Vamos a ponerla un poquito más alta, exacto. O Se queda más alta que las demás. Entonces, eso sería un 2.5. Por ejemplo, vamos a agregarle aquí. 2.5, 2,5. Y vamos a agregarle, vamos a pulsar la figura para agregarle un color. En este caso, utilizaré este rojo vino. Bien. Aquí está nuestro gráfico. ¿Qué pasa? Yo puedo agregar cuadros de texto, puedo agregar contenidos, pero para eso tengo otro tutorial, lo puedes buscar, te lo voy a dejar aquí también en la tarjeta, para que sepas cómo agregar cuadros de textos y ponerles más contenidos en cada parte que necesites de tu diapositiva. Pero como lo que queremos es darle vida a nuestro gráfico, en este caso simplemente te estaré tratando la parte... Eh, visible o básica del gráfico. Luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a pulsar cada una de las barras y vamos a agregarle una animación. Pulsamos la primera barra, miren ahí ya está seleccionada. y vamos aquí a nuestro menú de abajo. Vamos nuevamente, le damos aquí donde dice forma y vamos aquí donde dice animaciones. Entonces le damos donde dice efectos de entrada inmediatamente le vamos a dar aquí a desplazar hacia arriba, ese, luego seleccionamos la segunda imagen y nuevamente vamos a repetir la misma opción, luego la siguiente imagen y elegiremos la, la misma opción, miren si pueden notar que se han agregado tres números, eso quiere decir que hay tres animaciones programadas, ahora sí voy a hacer la presentación de la diapositiva para que puedan ver mejor. Aquí está nuestra barra de diapositivas, solamente tiene nuestro texto agregado, ¿eh? Entonces, cuando vamos pasando, se van agregando una a una, ven, una a una las diapositivas. Y así es como queda nuestro gráfico de manera más animada y bonito. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse a mi canal, déjenme sus comentarios diciéndome qué les pareció el video y qué temas quieren que trate en el próximo tutorial. Bye, bye.